Quiero anunciar que en, en el tema de ayuda transparente con transferencia efectiva de bonos COVID-19 y en la política de apoyar al pueblo boliviano, sobre todo a hogares y las empresas bolivianas, en todo lo que ha sido esta lucha contra el COVID, que a nivel mundial nos ha creado distintos problemas, Quiero informarles lo siguiente. siguiente. Hemos pasado los 8.016.670 pagos realizados. De la renta dignidad, 1.869.561. De la canasta familiar, 965.257. Del bono familia, 2.531.047. Y del bono universal, 2.650.805. Esto en 44 días hábiles, que ha llegado a los hogares bolivianos con el esfuerzo también de haber conseguido estos recursos. Siguiente. Tenemos, por ejemplo, el bono universal con 2.606.261 que se puede identificar perfectamente por edades, de 50 a 60 años, 523 mil, de 40 a 49 años, 510 mil 225, beneficiarios de 30 a 39 años, 589 mil 211, beneficiarios de 20 a 29 años, 967 mil 354, y beneficiarios de 18 a 19 años, 15 mil 912, que irá subiendo por lo que recién se está empezando a pagar. Aquí perfectamente el sistema puede identificar en cada sector y esto nos permite, por ejemplo, identificar los grupos vulnerables. Con esta política estamos llegando al 100% de lo que son los hogares de pobreza extrema y entre el 90 y 95% de lo que son la pobreza moderada. Eso quiere decir que hemos llegado aproximadamente con mil pagos realizados directamente. Siguiente. Tenemos el bono familia, que con esto nos ha permitido llegar a todas las familias. Si ustedes se fijan, el, el beneficiario, que es el niño, impacta directamente en la familia. Pueden ser tres Tres personas estaríamos, van a ser 3.200.000 los pagos a casi 9 millones de personas. Esto nos permite que reciban beneficios si es informal, si paga impuestos, si es soltera, si es viuda. En fin, llega directamente a toda la población y esto nos ha permitido que gracias al estudiante que está en el colegio, lógicamente el beneficio llega directamente a las familias. Siguiente. El canasta familiar es el, es el bono que más impacta en los más desprotegidos. Personas de la tercera edad que cobran su renta de dignidad y no perciben otra renta. Son 774,690 hasta este momento. Las madres que cobran el bono madre-niño-niña Juana Zurduy, que vamos por 139,873. Y personas con discapacidades y no videntes, que estamos llegando a 47.992, un total de 962.555, donde incorporamos el universo de lo que es la población boliviana que recibe algún beneficio, algún beneficio o algún pago del gobierno. ¿Cómo están distribuidos por departamento? La paz. Hemos hecho 2.194.582 pagos, 27.6%. Santa Cruz, 2.044.213, 25.7%. Cochabamba, 1.519.883, 19.1%. Potosí, 548.515, 6.9%. Chuquisaca, 446.924. 5.6%, Tarija 5.3%, Oruro 5%, Beni 3.7% y Pando 0.8%. Esa es la distribución que tenemos por departamentos y como ustedes pueden ver, entre los tres primeros estamos arriba de los 7.600.000 pagos en el eje central. El pago de los bonos que se daban... También tenemos aquí lo que corresponde al número en, en todo el mapa de Bolivia. Siguiente. Nosotros podemos llegar a identificar claramente el pago del bono porque es 100% transparente, eso fue lo que determinó la presidenta del, del gobierno nacional, Yanine Áñez, que sea totalmente transparente. Tenemos el pago de bonos por municipios. Ustedes pueden ver el Alto, La Paz, Patacamaya, Achacachi, de todos los bonos que se pueden dar y podemos establecer también por edades. Siguiente. Tenemos aquí el departamento de Santa Cruz de la misma manera, Montero, Guarnes y la distribución que se da. Por lo tanto, es totalmente transparente los gastos que se van realizando que estamos bordeando en este momento los 3.600 millones de bolivianos y vamos a estar en un poco más de 4.000 millones cuando estemos terminando todo el universo. Siguiente. El impulso fiscal y monetario en América del Sur somos los terceros porque hemos estado trabajando con 4.3% de impulso fiscal y 9.5% del monetario. El fiscal son todos los bonos, todos los gastos que está haciendo el gobierno. Y en el monetario está todo el tema de créditos y todo lo que se está manejando mediante la banca. Básicamente, eso es lo que hemos establecido en aproximadamente lo que corresponde a un 13.8, que estamos a menos de 1% de lo que está haciendo también Perú. Muchas de nuestras medidas, cuando lo comparamos con el Producto Interno Bruto, estamos, somos terceros pero muy cerca de Perú y Brasil sí con un impulso fiscal y financiero por el tamaño de su economía mucho más grande. Siguiente. Ahora, también han habido personas que han querido cobrar doble. El sistema también los identifica muchas veces con nombre y apellido. mil 376.442 personas quisieron cobrar doble el tema de un bono o algún beneficio. Entonces, el sistema también lo califica por beneficiar de bono familia, por ejemplo, asegurado de AFP, y también hemos tenido del nivel central, por ejemplo, que se paga con el Tesoro General del Estado, casi 5 mil, personas, empleados públicos que quisieron cobrar en algún momento algún bono. Entonces, esto demuestra de que la política de el pago de bonos y sobre todo de una ayuda transparente con transferencia efectiva ha llegado a los bolivianos en 44 días. Es un esfuerzo muy grande del gobierno, estamos bordeando los 4 mil millones y la ventaja del sistema, por ejemplo, podemos identificar perfectamente cuáles son las personas mayores de 18 años que están en edad de votar, que han cobrado un bono, ¿por qué?, este, es, como decimos, es el bono de apoyo a la vida. Por lo tanto, es totalmente transparente y se puede identificar también si son grupos de ciclo primario, si es de ciclo secundario, si son discapacitados, para la aplicación de políticas públicas de beneficio que sea de una o de otra manera efectiva para aquellos que más necesitan. Y esta política ha sido observada también y sobre todo se ha tenido el apoyo de organismos internacionales para hacer los pagos de los bonos, tenemos el apoyo y agradecer al Banco Mundial, también al, al BID y también a lo que es la cooperación francesa que nos están dando un apoyo por la transparencia que tenemos, porque es plata del tesoro a los bancos y de los bancos directamente al beneficiario, sin ninguna intermediación, y el costo de, de este pago, en lo que cuesta, es menos del 1% del monto que estamos invirtiendo, con lo cual queremos darle la tranquilidad al pueblo boliviano de que es un sistema transparente y sobre todo efectivo de llegar a los grupos más desprotegidos y también a los más pobres, que es la instrucción de la presidenta Yanine Áñez. Gracias. Cintia Durán de Bolivia TV, estamos en vivo para todo el país, hemos visto varias personas en, en, haciendo filas en los bancos, recordemos a la ciudadanía, por favor, que lo está viendo en este momento, los 90 días de plazo que tienen para cobrar sus bonos, gracias. Efectivamente, ahora que sí ha habido una, una liberación gradual de todas las actividades económicas y también de las personas, queremos decirles que tenemos 90 días para poder cobrar, no se haga ningún problema, sobre todo las personas de la tercera edad y los beneficiarios que tengan de cualquier bono, tienen el plazo suficiente, no hay para qué agolparse, hay que mantener la distancia social que, que requerimos para evitar posibles contagios. Estamos viendo, por ejemplo, que tenemos un, eh, un nivel de contagios más acelerado, pero con relación a otros países, tengo entendido que en Chile han estado llegando a casi 5 mil por día, lo cual es un problema que se van haciendo en otras economías. Y si ustedes ven alrededor, hay mucho problema de todo tipo dentro de lo que son el tema del coronavirus, que sigue impactando muy duramente a nivel mundial. Buenas tardes, ministro. Eh, cuando se, eh, sobre este tema, cuando se refiere a unas 300.000 mil personas, creo que ha mencionado de que querían cobrar su, el bono universal. ¿Han ido realmente a cobrar o es que han ido a preguntar a las entidades financieras? Porque de pronto tenemos entendido que hay mucha gente que no está trabajando desde diciembre o noviembre, octubre del año pasado, pero siguen figurando en las AFPs y les tocaría. Por favor, ministro, gracias. No, el, el sistema determina primero, de inmediato cuando dan el nombre, se va a la base de datos y dice, beneficiarios de bono familia quisieron cobrar 83 mil, beneficiarios del bono canasta discapacitados 10 mil. Entonces, va directamente a lo que corresponde a la base de datos. En cuanto da su nombre, va a la base de datos y ahí se ve que ya había cobrado. En algunos casos también hubieron algunas personas que cobraron en un banco y se fueron a otro banco pensando que no había este control cruzado. Así que se detecta de que son personas que quisieron cobrar doble y fueron identificadas. RTP. Ministro, buenas tardes. Los microempresarios han manifestado en horas de la mañana que no les parece justo que los créditos se posterguen solo tres meses y debería cumplirse la ley, como en un inicio señalaba, de seis meses. Otro problema que nos llega, las, las, el planteamiento es de los asalariados, que manifiestan que muchas empresas, tanto privadas, principalmente privadas, no tienen el sustento económico para pagar el salario de sus trabajadores y tienen retrasados los salarios y los bancos no pueden presentar los documentos y decir que no les han pagado y no van a poder pagar a partir, a partir de este mes de junio. Manifiestan que la OSF hasta el momento no ha, no ha dicho nada y quieren una respuesta. Gracias. A ver para tranquilidad de la población, se está cumpliendo con todo lo que determina la ley. Primero, acuérdense que la ley salió el primero de abril, Debe, debió ser de abril en adelante los seis meses, pero como hubieron muchos que, muchas quejas también del pequeño, del mediano, dijeron, ya yo no pude pagar marzo, porque empezamos con el tema de la cuarentena y emergencia. Entonces, el primer, primer decreto incorporaba marzo, abril y mayo. Marzo no estaba incluido porque la ley no lo incluía. Por lo tanto, esto hubiera sido recién a partir de julio, pero se hizo a partir de junio. Y lo que hemos hecho ahora es seguir lo que dice la ley, seis meses. Por lo tanto, ya se han prolongado tres meses más, con lo cual va a ser marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto. El diferimiento de todo lo que se refiere. Efectivamente, en el tema de, de los salarios, la gente que no tenía su documentación en orden eh, con las AFP, temas del Ministerio de Trabajo, sí han tenido algunos problemas para acceder al crédito, pero una vez que se formalice, también puede acceder a este tipo de crédito. Ministro, ¿cuál es la evaluación que usted tiene respecto al pago de los bonos en el área rural? ¿no? Entiendo que iban a sacar brigadas para poder efectuar este tema. Eh, ¿Cuál es la evaluación? Bueno, aquí ya estamos trabajando con las Fuerzas Armadas. Tenemos un universo entre 35 mil a 40 mil beneficiarios, sobre todo en comunidades muy alejadas y la instrucción de la Presidenta es que tenemos que llegar a todo, a todo lado y estas brigadas, que son también las brigadas móviles del Banco Unión, están llegando con la cooperación también de las Fuerzas Armadas. En este momento, lo que estamos haciendo ya es pagando en las distintas comunidades, ya se está trabajando y esperemos nosotros que en este momento ya hay un pago de unas 130, 136 eh, comunidades que ya están pagadas y van a ir avanzando el tema es que es tan disperso el país que muchas veces se necesita hacer un largo recorrido por ejemplo para pagar como hubo el otro día aproximadamente 18 personas entonces es toda una movilización pero todos los bolivianos tienen derecho a este bono por lo tanto con la ayuda de las Fuerzas Armadas estamos llegando al universo otro temita por favor ¿Cuál es la opinión, cómo ve usted, la, eh, los bloqueos que se están realizando ahora en Santa Cruz, eh, en el, todo el departamento de Santa Cruz, por favor, por este tema de los recursos? Y este, si es que nos puede explicar, ¿cuáles son estos paquetes de medidas económicas que está, va a implementar el gobierno, a qué sectores va a beneficiar y si habrá nuevos bonos para la población? Gracias, ministro. A ver... Hemos estado en contacto permanente con los municipios. Fuimos a Santa Cruz a una reunión donde estuvimos con los municipios de Santa Cruz. La viceministra de Presupuesto ha estado con los municipios de Chuquisaca y así hemos ido atendiendo todos los requerimientos que hay. Aquí, en el tema de Santa Cruz, tienen en este momento, en los saldos de caja y banco, aproximadamente 700 millones de bolivianos, por lo tanto, tienen plata. Y ellos hacen un reclamo también eh, al tema del uso del IDH, porque hay seis leyes dentro de la Asamblea, que lastimosamente la Asamblea, yo no he visto nunca en 14 años que estén elaborando proyectos de económicos, en 14 años nunca lo hicieron, sin embargo ahora un poco más cada uno tiene su propio proyecto, su propio pedido de un fondo de esto y no quiero pensar que es una manera de ir distrayendo todo el tema de la economía que tenemos y los problemas que tenemos a nivel mundial y por qué no decirlo también a nivel nacional. Estos 700 millones que tienen que tienen también las, los municipios de Santa Cruz, tenemos que ver también que con el tema del COVID hay algunos municipios que solo han tenido un promedio de 10 enfermos en todo su municipio. Por lo tanto, no les está costando mucho el tema del gasto porque tenemos que los gobiernos de Santa Cruz en prevención y control de atención del coronavirus tienen ejecutado 74 millones, que es lo que tienen pagado de todo el presupuesto. Y se los está liberando de lo que son algunos juegos estudiantiles, del desayuno escolar, que no los están pagando porque no hay clases. Entonces, considero de que el único reclamo para el Ejecutivo era que no se les había asignado 22 millones de bolivianos que es para temas de equipamiento y sobre todo para algunos temas de salud. Ese es el reclamo de qué se hizo. Pero en este momento, teniendo la plata, creo que los únicos que se perjudican es a toda la población y, lógicamente, ese es el tema de la democracia, pero creo que cuando el 2016 el gobierno del MAS le cercenó el 12% del IDH a universidades, municipio y gobernaciones, la gobernación de Santa Cruz, el gobernador Rubén Costa fue el único que reclamó públicamente. Los 55 alcaldes que están ahora le pusieron la firma a todo lo que hicieron en ese momento. Y habían más de 400 millones de dólares que se fue a yacimientos cuando el precio del barril de petróleo se caía. Creo que ahí hay una incoherencia en reclamarle al gobierno nacional <coughs> recursos que sí los vamos a tener para apoyar el tema de un programa de inversión específico. Pero primero hemos estado saliendo, como pueden ver, son más de 2 millones de pagos que se han hecho en Santa Cruz y en los 55 municipios, 56 municipios. Por lo tanto, estamos viendo acá de que de una o de otra manera el reclamo que hacen los municipios al Ejecutivo son de 22 millones que se está trabajando el convenio y creo que son desproporcionadas las medidas para la emergencia que se está viviendo en este momento, y teniendo esa cantidad de plata, todavía podían moverse, y hoy día se ha trabajado con la Asamblea el tema del, del proyecto de ley, que se va a aprobar, donde van a poder utilizar también los recursos de IDH en algunos gastos, y básicamente se va a dar solución a ese problema. Lo siguiente es ver la ejecución presupuestaria de los programas y proyectos que se tienen, y aquellos que estén por encima del 50% se verá también en el tema de creación de un fondo especial. Pero lo que hemos querido primero es llegar con más de casi 4 mil millones de bolivianos a toda la población boliviana, a los más desprotegidos y ahora también comenzamos a trabajar en todo lo que se refiere a las instituciones que lógicamente nos dejaron con muchos compromisos, mucha deuda. Acuérdense que, que el candidato actual, dejó un hueco de casi 18 mil millones de dólares en el Tesoro General del Estado, que ha estado costando el manejo, cubrirlo y mantener la estabilidad. Por lo tanto, creemos nosotros que todo tiene su razón de ser y en la parte económica estamos haciendo un seguimiento a las políticas internacionales que se están dando para incorporar nuevamente a la actividad económica gradualmente y en Bolivia también la manera de cómo vamos a seguir trabajando. Sí, Muchas gracias. Pero, pero, apelo, apelo a su paciencia, por favor, eso, una pregunta más. No nos quedó claro el tema de los asalariados. ¿Van tener un mes de prórroga más con los bancos? ¿Cómo se va a hacer eso? Y por favor, ¿cómo está la solvencia de la banca en la actualidad? Ver, en este momento, eh, la banca tiene... De la liquidez que se tenía en 2013, cuando más ingresos, remesas y todo llegaba a este país. Entonces, la gente está confiando, los organismos internacionales están confiando en el gobierno de la presidenta Yanine Áñez. Aquí no más vemos noticias falsas, por ejemplo, como la que dio la razón, con una falta total de ética y sobre todo buscando desestabilizar la economía, para sacar una información totalmente falsa que el gobierno no había negociado de ninguna manera con el Fondo Monetario, es un crédito sin condiciones, y ahí también se apegó el candidato Arce Catacora, lo que demuestra que su posición es más que todo política y ha dejado de ser lo mínimo de técnico que ha podido tener en un momento cuando despilfarraba desde el ministerio todos los recursos porque él tuvo administrando seis veces más plata que otros gobiernos. Y aquí hay seis veces más salud, hay seis veces más educación, hay seis veces más seguridad ciudadana que el pueblo vea en este momento, y sigue ahí de candidato. Y otra información falsa también, cuando dijeron que una resolución que había firmado no iba a entregar información básicamente de las compras, una cosa es el programa anual de contrataciones, Básicamente, que se dijo de que efectivamente hay una institución que tiene un trabajo a nivel internacional con los derechos, del, sobre todo del, del mar, que tenía esa observación el 7 de febrero, cuando todavía la pandemia no tenía lo que debería haber tenido. Y sin embargo, el otro candidato, Carlos Mesa, mostrando su ignorancia de lo que es la parte internacional y de lo que es la parte nacional… Dijo que la habíamos sacado para no informar sobre las emergencias. No teníamos ni idea el 7 de febrero de que el problema de la pandemia iba a llegar a los niveles que han llegado. Y si yo hubiera sido adivino de saber qué hubiera pasado, estaría de multimillonario en algún lado y no estaría de ministro aquí. Y con respecto a su pregunta... Los asalariados no se ha trazado ni un día su sueldo, entonces no tienen por qué no dejar de pagar su crédito. Muchas gracias.